Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Nuevamente, segundo video del día. ¿Por qué? Porque el video que hice hace un rato lo hice, eh, hablando mal y pronto, al reverendo pedo. Bien, no, sin sentido, porque hasta hoy eh, la gente de Warami puso en su página oficial que teníamos la misión de reconocimiento que comenzaba hoy, que exploren nuevos mapas y que pan. que íbamos a tener una hermosa misión de reconocimiento. Lo habían anunciado hace un montón hace un montonazo el modo de reconocimiento lo habían anunciado ya lo teníamos en carpeta y agendado para jugarlo hoy y me encuentro con este mensaje les agradezco a los chicos del grupo de whatsapp que lo pusieron por ahí por eso lo vi y ahora entré aquí a la página para corroborarlo por las dudas para chequearlo y eh, World of tanks Wargami nos pone aquí en su página oficial nos pone comandantes el 5 de julio planeamos lanzar el modo experimental Misión de reconocimiento que fue creado para darles la oportunidad de jugar en prototipos de mapas y elegir de acuerdo a sus preferencias los mejores de ellos. Bien, entonces, desafortunadamente cuando trabajamos en el emparejador de este modo, escuchen esto, esto, esto es genial. Desafortunadamente cuando trabajamos en el emparejador de este modo, no tomamos en cuenta a los vehículos premium de nivel 8, con emparejamiento preferencial. Y estos vehículos pueden estar presentes en batallas con vehículos de nivel 10. Y... sí. No deberían. Bien. El lanzamiento de misión de reconocimiento con este emparejador hubiera sido un error, y claro, que no coincidiría con sus expectativas. Con esto en mente, no lanzaremos el primer episodio y nos tomaremos un tiempo para hacer los ajustes necesarios al emparejador y también haremos una prueba adicional para descartar potenciales errores adicionales o sea que además de ese error tienen otros errores adicionales que seguramente están solucionando así que bueno, si te hiciste la ilusión si tenías ganas de jugarlo bueno, no vas a jugar nada no te das ninguna ilusión el juego sigue exactamente como hasta ahora y eh, nah, realmente me parece un desacierto eh, por lo menos desprolijo por la gente de, de por parte de Warami por la gente de Warami yo no sé quién realmente, qué departamento Garmin crea este modo y lo suspende el mismo día Pero chicos O sea, no tomamos en cuenta A los vehículos premium de nivel 8 con emparejamiento Preferencial ¿Y hace cuánto tiempo? O sea, ¿no hay una persona encargada De esto? O una persona que se encarga De hacer todo en el empresamiento no Porque Si vos tenés el laburo de hacer este, este modo Tenés que pensar en todo, en los detalles Y no es que decir, bueno, lo hago eh, Y en una semana tenés que sacar un modo así Y que salga... Lo planean hace un montón lo vienen planeando, lo anunciaron en la 1.13. Vienen anunciándolo hace un montonazo de tiempo. Supongo que va a haber un departamento dentro de Warhammer haciendo esto. ¿Y ¿Se olvidaron? Te decían, no es que tenés un tanque preferencial de nivel 8, o sea, con matchmaking limitado. Para aquellos que no sepan, los tanques con matchmaking limitado o preferenciales son los que ven solamente tier 9 o mismo tier, ¿bien? O sea, máximo uno hacia arriba. Mínimo dos por debajo o su mismo tier, ¿bien? Eh, caso IS-6, caso Type-59 eh, type Bueno, hay un montón Un montón de tanques eh, El Super Pershing y demás Entonces, no se va a hacer Porque eh, Los vehículos de emparejamiento preferencial Se olvidaron, alguien se olvidó Mágicamente de, de, de, de tenerlo en cuenta La verdad me parece desprolijo me parece, me parece de mal gusto Y que deberían haberlo planeado un poco mejor eh, No solamente Por el hecho de no, no, no quedar como tontos los creadores de contenido Porque acabo de sacar un video Diciéndole Che, estaría bueno No sé qué Lo analicé lo Todo que Ustedes lo vieron también Y demás Y ahora se cancela O sea La verdad que Y no es No es la primera vez Que pasan cosas Por el estilo No, no, no No sé Me parecería que Como que a veces No sé Es muy desprolijo A veces como trabaja la empresa No, no, no La verdad no lo entiendo No lo entiendo eh, que, que se te escape Algo así, viste No, me parece Demasiado pero bueno, es lo que hay chicos eh, Les mando un beso gigantes se cancela Misión de reconocimiento, hasta próximo aviso. supongo que la, la temporada 2 Saldrá, o no sé, o capaz que la cancela en el mismo día, no sé, andás a saber La verdad que ya no sé nada, besos, cuídense Chau chau